Una de las principales características a la hora de trabajar con preprocesadores es el uso de la etiqueta import. Cuando trabajamos en un proyecto muy grande, es muy habitual separar el código en varios ficheros de manera que cada uno de ellos contenga en su interior las reglas de un determinado contexto. Obviamente, todas estas reglas es necesario cargarlas en el momento de renderizado en nuestro navegador. Y para ello, desde CSS, podemos usar la etiqueta import con todos los problemas que puede conllevar o desde el HTML realizar la carga ordenada de esos ficheros mediante la etiqueta link. Sin embargo, cuando trabajamos con SAS, es posible incluir en tiempo de compilación todos estos ficheros en un único fichero que será el que el navegador renderice. Para eso, hace también uso de una etiqueta, una etiqueta que también se llama import, pero que no tiene nada que ver con la import de CSS, ya que, como digo, esta importación se realiza en tiempo de compilación y no tiene nada que ver con la carga del CSS en, en el lado del cliente. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a crearnos dentro de la carpeta SAS un fichero que vamos a llamar bola.scss. Dentro de este fichero vamos a crear una variable que vamos a llamar radio de 10 píxeles y una clase, una clase bola. en la que vamos a hacer que su ancho sea eh, dos veces el radio, lo mismo para su alto, y por último que el radio del de borde sea el radio. Lo grabamos y vamos a volver aquí a otro fichero, en la carpeta sas también, que vamos a llamar, por ejemplo, main.scss. Y este fichero, por ejemplo, tendrá un eh, h1 eh, family por ejemplo, arial, por ponerle cualquier cosa. Pero lo que va a tener aquí es un import. Vamos a utilizar la etiqueta import para cargar, para importar el fichero bola que hemos quedado anteriormente. Aquí no hace falta poner la extensión, simplemente poniendo bola lo tendríamos. Grabamos. me deja punto y coma. Eh, grabamos. Y vamos a comprobar que efectivamente en la carpeta CSS tenemos los dos ficheros, bola y main. Vamos a ver Bola. Efectivamente, vemos que tiene el formato que, que esperábamos. Y vamos a main, vemos que justo arriba de lo que sería el código que hemos creado nosotros, ha importado, ha, ha copiado el código del fichero en CSS. Es decir, esta importación se ha realizado en tiempo de compilación. Podríamos perfectamente, de hecho sería lo correcto, eh, únicamente cargar el fichero main.css en nuestro, en nuestro navegador, en nuestra página web, para que luego fuera renderizada por nuestro navegador. Es decir, podríamos pensar que el fichero bola CSS, entre comillas, sobra es un fichero fuente, es necesario para poder crear nuestro CSS final, pero a la hora de la verdad, únicamente nos va a hacer falta un único fichero que sería el main.css. Sería interesante pues, poder evitar que, el, que aquellos ficheros que van a ser luego posteriormente importados generasen un código CSS que no, que no nos va a servir para nada. Pues la solución es muy sencilla, simplemente consiste en renombrar el nombre del fichero, el nombre del fichero de fuente... Vamos a borrar este fichero de aquí. Y en, en SAS, al fichero bola, en vez de llamarle bola, llamarle, o mejor dicho, incluirle delante un subrayado. Prefijarlo con un subrayado. Si ahora volvemos a nuestro main, eh, ponemos un espacio, por ejemplo, y vamos a grabar. Vemos que se ha compilado otra vez de nuevo ya. Y podríamos ir al CSS y vemos que el bola... CSS ha desaparecido, mientras que el main, podemos a verlo aquí, sigue estando tal y como eh, debería estar, es decir, ha incluido, ha importado lo que es el fichero bola.css. Es importante darse cuenta de un detalle, y es que eh, en, el, en el scss del main no hemos puesto un subrayado, es decir, hemos hecho un import directamente del nombre del fichero, sin incluir el prefijo, ese subrayado que tiene. Es decir, ese subrayado es únicamente una anotación para que SAS no genere el CSS correspondiente. Estos ficheros eh, SCSS, que importamos otros ficheros, pero que no queremos que se compilen, mejor dicho, que no queremos que se genere un CSS específico para ellos, se les denomina parciales. Otra de las opciones que nos permite SAS es el uso de nesting selectors o eh, selectores anidados. El objetivo del uso de esos selectores es que eh, a la hora de definir selectores descendientes que tengan en común los ascendientes, no sea necesario escribir toda la regla sino que se posibilite la opción de definirlos en modo de cascada. Vamos a verlo con un ejemplo que es la, la mejor forma de entenderlo. Vamos a definir un, eh, un selector que haga referencia a una clase, por ejemplo, bloque, y que en su interior pues, lo que definimos es que el borde que sea, por ejemplo, de un píxel, Bien, eh, si ahora quisiéramos declarar otra regla que involucrase a todos los párrafos que están dentro de bloque, lo que podríamos hacer aquí es, desde dentro del cuerpo de la definición de la regla bloque, crearnos P. Y en P, por ejemplo, indicar que, eh, que está en negrita. De la manera, si quisiéramos que, por ejemplo, afectase a todas las listas dentro de bloque, podríamos hacer aquí dentro algo como esto. Aquí dentro, por ejemplo, que eh, la decoración sea bien. bien, vamos a grabarlo. Y vamos a irnos al Meet CSS. Y podemos comprobar que esa, ese selector que hemos quedado anidado se ha convertido en tres selectores, uno que afecta únicamente al borde, uno que afecta al párrafo que está dentro del bloque y otro que afecta a las listas ordenadas a listas perdón, desordenadas que están dentro del bloque. Todo este bloque de código queda simplificado con este selector anidado. Realmente con él lo que conseguimos es eh, dos objetivos. Uno, eh, escribir menos. Evitamos eh, repetir la clase bloque en cada uno de los selectores interiores. Y por otra parte también ganar elegibilidad. De manera muy rápida se puede observar que ese párrafo hace referencia a aquellos párrafos que están dentro del bloque, lo mismo que el ul. Por supuesto, podríamos todavía meter más niveles de nesting. Podríamos hacer, por ejemplo, aquí dentro, si tuviera en cuenta, los span por ejemplo, que el color fuera rojo. Grabamos y vamos al main y vemos que ha creado una nueva regla que en este caso tiene tres niveles de eh, profundidad. Vamos si acaso a dividir la pantalla en dos. Vamos a poner aquí el fichero fuente y aquí, perdón, y aquí el fichero de salida. Bien, pues este anidamiento también nos permite hacer dos cosas más. Una primera sería algo así como un anidamiento de propiedades. Por ejemplo, podríamos irnos aquí eh, al selector P y crear una especie de selector como podría ser un En el fondo este selector no existe, pero en el fondo es que más que un selector lo que estamos definiendo es el prefijo, de las propiedades que vamos a definir a continuación. Si nos fijamos lleva detrás los dos puntos, abrimos las llaves y simplemente ahora ponemos esto aquí, podemos quitar el peso y por ejemplo podemos hacer que el tamaño fuera 2R. Vamos a grabar y lo que conseguimos, como vemos aquí a la derecha, es que el bloque P ha incluido las dos propiedades, tanto la que hace referencia al, eh, al peso de la fuente, como la que hace referencia al tamaño de la fuente. Al igual que antes, es una forma tanto más eh, sencilla de leer como eh, más rápida de escribir, ya que evitamos escribir fuente, en este caso, eh, dos veces, ¿no? Bueno, una vez, porque una menos hay que escribirla. Y por último, también tenemos la opción de utilizar lo que se denominaría el selector padre, que es posible utilizarlo en varios contextos. Por ejemplo, vamos a suponer que quisiéramos definir aquí un selector que seleccionase todos aquellos elementos de la clase, por ejemplo, eh, mi clase que estuviera dentro de P, que fueran descendientes de P. Pues simplemente haríamos lo que tenemos aquí, y, e igual que hemos hecho antes, a la derecha aparecería una regla que seleccionaría todos los elementos eh, mi clase que estuvieran dentro de un P, que estuvieran dentro de bloque. Pero, ¿y si lo que queremos es elegir a todos aquellos elementos de tipo P que están dentro del bloque y que tengan asignada la clase mi clase? Para eso es donde aparece el selector padre, que se define con un ampersand. Yo podría venir aquí abajo y escribir algo como esto. Vamos a poner aquí que el color sea, por ejemplo, eh, aqua. Y que aquí el color sea beige. Vamos a grabar. Y a la derecha podemos comprobar que nos ha creado dos selectores nuevos, estos dos de aquí. El primero de ellos con la P separada, misma filosofía o misma técnica que hemos utilizado hasta ahora. Sin embargo, el de aquí abajo ya es un selector compuesto. Vemos que la P está pegada al punto, de manera que lo que realmente va a elegir aquí son aquellas, aquellos elementos de tipo P que son también mi clase, o que tienen asignada mi clase como clase en el HTML. Como he comentado antes, este selector padre también se puede utilizar en otros contextos, por ejemplo, uno muy habitual es el uso con pseudo clases. Venimos aquí, vamos a crear una de ellas y eh, cogemos eh, un típica que es la, el, el enlace, la A, y le decimos que eh, la decoración sea ninguna. Y luego como podemos indicarle con el ampersand, con el selector padre, cuando encima, pues que el color sea azul, o sea violeta. O por ejemplo, que si está activo o no, el color sea amarillo. Grabamos y vemos que a la derecha nos ha creado tres eh, selectores nuevos, el eh, que ya esperábamos, el bloque A, y además dos más que hacen referencia a las dos pseudo -clases que hemos definido, la de estar activo y la de posicionarnos encima del enlace.